El sitio web Historia Política Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile es una iniciativa de vinculación ciudadana desarrollada por el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales que pone a disposición de los usuarios contenidos y documentos relativos a la historia política legislativa chilena. Tiene como principal objetivo relevar el rol histórico del Congreso Nacional de Chile, proporcionando un adecuado conocimiento de su naturaleza y funcionamiento, así como de las transformaciones que, como Corporación Legislativa, han experimentado en el curso de dos siglos. Orientado hacia usuarios muy diversos, ha sido organizado a partir de una línea de tiempo navegable dividida en ocho periodos, combinando criterios como creación de nuevas instituciones, ...crisis políticas y cambios constitucionales. Cada uno de estos segmentos incorpora una síntesis del momento. Y propone una navegación a partir de los principales hitos históricos que lo caracterizan. El sitio incluye nueve secciones diferentes. En la primera de ellas, Constituciones Políticas el usuario podrá leer y descargar los textos constitucionales que han regido la historia republicana y el contexto histórico en que se redactan y promulgan. En Congreso Nacional encontrará una breve historia de las diferentes corporaciones legislativas, sus mesas directivas, composición, comisiones permanentes, diarios de sesiones y leyes promulgadas en el periodo. Esta sección da cuenta a sí mismo de los momentos en que sus funciones han sido interrumpidas y señala cómo se han ejercido en estas condiciones los poderes legislativos y constituyentes. Contiene también información sobre las diferentes ciudades y edificios donde sesiona y ha sesionado el Congreso Nacional a lo largo de sus más de 200 años de vida. Ofrece la totalidad de los mensajes o cuentas públicas pronunciadas por el presidente de la República desde el 1 de junio de 1833 a la fecha. Los discursos de asunción de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados desde 1990 a la fecha. Y una sección de discursos parlamentarios. La sección Miembros del Congreso Nacional presenta las reseñas biográficas de los más de 3.900 congresistas que han integrado las diferentes corporaciones desde 1811 a la fecha informando sobre su trayectoria política, su rol como legisladores y sus tareas parlamentarias. Asimismo, 53 ex-parlamentarios, miembros del Senado y la Cámara de Diputados entre 1961 y 2014 revisan en entrevistas filmadas diferentes aspectos de su paso por la política y el servicio público. Estos testimonios pueden ser vistos como cápsulas temáticas y recuperados por parlamentario o por tema. En procesos seleccionarios, el usuario accederá a información sobre la historia electoral chilena en sus aspectos jurídicos, normativos, territoriales, institucionales y ciudadanos. En partidos, movimientos y coaliciones, el usuario encontrará organizadas por periodos históricos todas las agrupaciones políticas que se constituyen a partir de la instalación de la primera junta de gobierno en 1810 y hasta la fecha, sus orígenes y trayectoria, principios programáticos, organización e historia electoral. La sección Colecciones ofrece una selección de libros, folletos, caricaturas, panfletos y afiches políticos. Estos recursos forman parte del patrimonio bibliográfico y documental de la biblioteca y han sido acopiados a lo largo de más de siglo de existencia. En la sección Archivo Histórico se publican fondos documentales relacionados con la historia política legislativa chilena que han sido donados a la biblioteca por exparlamentarios y personajes públicos. La sección Recursos docentes reúne material desarrollado para apoyar, complementar y facilitar la labor formativa de los profesores de enseñanza básica y media en temas relacionados con la historia del Congreso Nacional y la historia política legislativa chilena en general. Por último, Documentando la Historia Política es un espacio colaborativo que reúne las donaciones enviadas por los ciudadanos a través de la web. Se trata principalmente de fotografías que complementan la información sobre los congresistas representantes de las diferentes regiones del país y pertenecientes a diversos periodos históricos. Te invitamos a conocer nuestro sitio web Historia Política Legislativa en www.bcn.cl slash Historia Política.